oficina de conocimiento abierto en esta semana internacional del acceso abierto, tener con nosotros a la maestra Evangelina Sales, gracias por estar con nosotros, ella es la directora de asuntos legislativos y esta tarde nos va a hablar sobre la normatividad y el tema del acceso abierto en la universidad, entonces pues muchas gracias de verdad, es un placer tenerte aquí, gracias y esperamos que haya muchas preguntas al final de la charla. Para iniciar vamos a ver una pequeña cápsula. La Universidad Autónoma del Estado de México, pionera en la incorporación de protocolos de acceso abierto, reconoce que asiste a los individuos el derecho ciudadano al mundo digital y de acceso a Internet, el cual se traduce en la posibilidad de acceder a la sociedad de la información y del conocimiento sin ningún tipo de restricción económica, tecnológica y legal. En este contexto, la UMEX ha sido promotora de políticas para impulsar el conocimiento abierto. Destacan en 2003 la creación de Redalic. 2011, la creación del repositorio institucional. 2012, la promulgación del mandato institucional del Open Access. 2015, la creación de la Oficina de Conocimiento Abierto. 2016, la modificación de los programas de estímulos al desempeño docente y de investigación con la incorporación de indicadores para estimular la comunicación académica y científica en protocolos de acceso abierto. Orgullosa, presenta la aprobación por parte del Honorable Consejo Universitario del Reglamento de Acceso Abierto en octubre de este año. Pues con esta breve cápsula damos como un contexto general de lo que ha pasado en la universidad, pero ¿quién mejor que la persona que ha dirigido estos procesos y que además nos ha orientado para comprender la práctica? Entonces se va... Pues... Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por, por estar aquí el día de hoy. En, en la invitación que me hicieron llegar, es que hablábamos de una conferencia magistral, lo que vamos a tener el día de hoy es una plática entre, entre amigos. Es, esperamos que sea este, en un lenguaje que llamamos los juristas en lenguaje ciudadano, porque la finalidad de esto es que precisamente podamos entender en su justa dimensión ¿Cuál es esta, este nuevo paso que estamos dando para la difusión del conocimiento? Hablo de la difusión del conocimiento yéndonos a lo que se maneja en el contexto internacional. Ya estamos en una etapa en como, que como institución de educación superior podemos trascender de una sociedad de la información a una sociedad del conocimiento. Probablemente han escuchado estos términos, lo maneja principalmente a nivel internacional la UNESCO, precisamente hace un informe de este, hacia las sociedades del conocimiento, y nos dice que esto no sería posible si no existiera la libertad de expresión y la libertad de información. Y son precisamente estos derechos humanos que están contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y precisamente esta va a ser la carta que da apertura a lo que ahora conocemos como acceso abierto y ahorita vamos a explicar precisamente su evolución. El acceso abierto es algo relativamente nuevo, hablamos de este, un movimiento tal vez de la última década, ya de una forma más consolidada, pero yo les estoy hablando de 1948 de un instrumento internacional en el que México fue signatario. Es decir, México fue de los países que suscribieron esta declaración que precisamente dio inicio a lo que es el llamado orden supranacional, en el que empiezan precisamente estos instrumentos jurídicos de orden internacional. Muy bien, me voy a permitir leer lo que es el artículo 19 de la Declaración, de los Derechos, de Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nos dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y el de recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Estamos hablando de 1948 y ya teníamos precisamente esta situación de poder expresar, el poder investigar sin ningún tipo de restricción. Les suena un poco claro a acceso abierto, ¿cuál es la situación? Ahora nosotros nos dice bajo cualquier medio, nosotros estamos utilizando el medio tecnológico, las tecnologías de la información y la comunicación para poder ejercer este derecho precisamente a la libertad de expresión sin embargo, esto es una apreciación personal lo, lo recalco considero que el acceso a la información es un canal de dos vías aquí nos habla del artículo 19 de esa libertad que yo tengo de expresar, de investigar pero ¿qué pasa con ese derecho que yo tengo también a la participación del conocimiento? ¿por qué les digo que es un derecho de dos vías? Porque por un lado tenemos la sociedad que va a tener ese derecho de acceder a esta información y por otro lado tengo también los derechos de los investigadores, de los profesores, de las personas que generan esta, este conocimiento, de generarlo sin una restricción. Es, eso es muy, muy importante que lo tengamos con esa libertad de investigación que consagra en este caso nuestra universidad a través del Estatuto Universitario y poderlo dar a conocer. Esta situación dual lo vamos a complementar con el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en su primera parte nos dice, toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes, y a participar en el progreso científico y en los beneficios que resulten entonces primero vamos a tener el derecho de las personas de esa participación de, de poder generar conocimiento sin restricciones y subsecuentemente generado el conocimiento el derecho atribuido a terceros, a la sociedad a la comunidad de poder acceder a este entonces, es el primer instrumento que nosotros tenemos que va a dar Origen al acceso abierto. Tenemos otros tantos, uno de ellos es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que también en su artículo 15, en su artículo 15 nos habla de esa prerrogativa de poder estar, vamos a decirlo, y gozar los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, pero sobre todo de beneficiarse de esto. Este derecho fundamental del cual estamos hablando, tanto de la libertad de expresión como de participar en la generación del conocimiento, vamos a sentar lo que son derechos fundamentales, que son básicos, son el núcleo a través del cual van a salir otros tantos. El primero de estos es el derecho de acceso a la información, probablemente lo han escuchado, han escuchado hablar de, del INAI, antes era llamado el IFAL, el derecho de acceso a la información también te viene de este artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y les digo, también es una apreciación, una apreciación propia. Considero que el acceso abierto es un tipo de transparencia. La transparencia también te viene del derecho de acceso a la información y están consagrados en el artículo 6 de la Constitución Federal. De hecho, el tema de transparencia fue una de las grandes reformas estructurales que se plantearon durante este sexenio. El artículo sexto se concretó su reforma en febrero del 2014. ¿Cuál fue esta implicación de la, de la transparencia y del derecho de acceso a la información? En estricto sentido, como un derecho fundamental, implica que las personas tienen esa prerrogativa, que prerrogativa es un... Sino que podemos utilizar como derecho de poder acceder a toda la información que es generada en uso de funciones públicas, que es generado a través de la, a través de la función gubernamental. Entonces, tenemos primero ese acceso a la información. ¿Y quiénes pueden ser, quiénes tienen que cumplir esto? Nos dice la Constitución que los sujetos obligados. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Cualquier persona que recibe recursos públicos, inclusive los particulares que pueden llegar a recibir recursos públicos, se convierten en sujetos obligados del régimen de la transparencia. Esta gran reforma que hubo en materia de derecho de acceso a la información, tuvo una finalidad que fue homologar cómo este derecho se ejercía en México. Si bien en el 2012 existió esta situación del, del derecho de acceso a la información, hubo un escenario dispar o asimétrico para poderlo ejercer. Uno de, uno de estos era que no en todos los estados de la República, las universidades como organismos autónomos eran sujetos de la transparencia. La transparencia nos implica, y lo han visto, existen páginas de transparencia, que existe información pública de oficio, es decir, información que tenemos que tener en forma permanente, actualizada a través de sitios electrónicos. ¿Qué nos piden ahora a las universidades públicas? En el Estado de México, antes de la reforma, no existía información específica, que conocemos como obligaciones de transparencia específica para las universidades, únicamente podíamos hacer el catálogo general. Ahora, a partir de esta reforma de febrero del 2014, se mandata y que se modifique, el, entre otros tantos, el artículo sexo constitucional, se pide que se realice la expedición de una ley general de transparencia y acceso a la información pública. En esa ley general de transparencia y acceso a la información pública, ya viene un apartado específico para las universidades, ya hay información que tenemos que tener todas las universidades en México disponibles, como son los planes y programas de estudios, las incorporaciones, las becas, pero esta reforma nos habla de una reserva de ley y nos dice y las otras que estime necesarias, o las otras que estime la legislación. Es de ahí de donde les digo que este tema de la transparencia tiene un punto toral, un punto de convergencia con esta reforma de acceso abierto. El acceso abierto cabría en, en, esta, en este diseño legal el que nos dice y las otras que la ley establezca. Porque el acceso abierto, como nos lo dice, es investigación generada por recursos públicos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Se vuelve información pública. Y la información pública, al momento de ser difundida, se convierte en un bien común. Probablemente han escuchado, el bien común es un concepto que se viene manejando desde la Edad Media y precisamente va al beneficio de la colectividad. Entonces, eso es, eso es algo muy muy importante. Y además, hay otra situación Existe un principio para el acceso abierto que es el llamado follow the money, el seguimiento del dinero. Es recurso público. El recurso público es auditable. ¿Y de dónde viene el recurso público? Del pueblo. Luego entonces estamos obligados a realizar un ejercicio de rendición de cuentas. Y esa es otra de las facetas que tiene el acceso abierto. El acceso abierto es un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas que se efectúa en este caso para todas las entidades públicas que generemos conocimiento. Ya no solamente estamos hablando de información, sino les reitero, de conocimiento. Al respecto quisiera hacerles hincapié en lo que, nos mane los que maneja la UNESCO y nos dice que las sociedades del conocimiento se constituyen como fuente del desarrollo, toda vez que poseen como elemento central la capacidad para identificar, producir, tratar, transformar difundir y utilizar la información de tal manera que cuando hablamos ya de sociedades del conocimiento vamos también a sumarnos a un movimiento internacional no de globalización sino de mundialización en el cual se privilegian los valores que tienen los pueblos, al contrario de algunos efectos negativos que podemos tener como los de la globalización entonces, teniendo precisamente este contexto que tenemos en el ámbito internacional y cómo desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos esta libertad de expresión y de participación en la generación del conocimiento y del progreso científico ha evolucionado hasta lo que ahora conocemos como el Open Access. Entonces, a grandes rasgos, esa es la evolución jurídica que desde 1948 se ha tenido para llegar a este año, al 2016, con una normatividad en materia de open, este, de open access, al menos en la universidad, bastante, bastante moderna. Y para poder entrar precisamente a, a todo este rubro, quiero ir del ámbito internacional al ámbito federal. ¿Qué es lo que pasó? En el 2014 hubo un cambio, lo que les, les comentaba este, un poco tras de, de de esta pequeña plática, antes no existían instrumentos jurídicos vinculantes, es decir, que fuesen obligatorios para en su cumplimiento. En el 2014, este diseño legal cambió completamente. Se dio la reforma, una reforma que muchos conocemos como decreto de Open Access en 2014, en el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación, de la Ley de Ciencia y Tecnología y la ley orgánica del conacito Estas disposiciones que sufrieron una reforma, básicamente nos hablan de la diseminación científica, precisamente de la información, que, de, que esa información que es generada con recursos públicos debe de ser difundida, pero además nos da uno de los, un medio de difusión, nos habla de los repositorios institucionales que es precisamente algo que en la Universidad Autónoma del Estado de México ya teníamos contemplado desde el 2012. Entonces, por eso es esta aseveración que la Universidad Autónoma del Estado de México ha estado muy a la vanguardia en el tema de materia precisamente de acceso abierto. A la par de esta reforma que hay ese decreto de Open Access, existe la necesidad de realizar una armonización legislativa. Nosotros, como universidad pública, han escuchado que tenemos autonomía. La autonomía tiene dos facetas. Una de ellas es la facultad de autogobernarse y otra es la facultad de autonormarse. Sin embargo, estas facultades de autogobierno y autogeneración de sus instrumentos jurídicos tienen que estar sujetos a, todo, a lo que es el sistema jurídico nacional, la autonomía no implica una, des, una disgregación de todo el sistema jurídico. Sí podemos otorgarnos nuestros, este, nuestras normas, pero perfectamente alineados con lo que son todos los instrumentos que son aplicables para el Estado mexicano. Entonces es muy importante que lo tengamos este, presente, porque precisamente a partir de esta reforma federal es cuando nosotros iniciamos precisamente el tema de armonizar la normatividad en materia de acceso abierto dentro de la Universidad Autónoma del Estado de México. De esta forma quisiera entrar un poco a lo que es el contexto normativo del Open Access en la UAM. El primer situación que tuvimos en materia de Open Access fue a través del Consejo General Editorial de la Universidad en el 2011. Básicamente, el Consejo General estableció, por unanimidad de sus integrantes, incentivar, alertar, promover y crear un repositorio institucional que difundiese libremente el conocimiento y el patrimonio cultural universitario. El Consejo General Editorial de la Universidad es un órgano asesor que nos va a auxiliar en todo el proceso editorial universitario. Sin embargo, sus resoluciones no poseen un carácter jerárquico superior a un acuerdo o a un reglamento. Por eso es que existía la necesidad de que existiera un instrumento jurídico que le diera obligatoriedad o mandato precisamente para la salvaguarda de este derecho humano. Nosotros en el sistema jurídico universitario tenemos una jerarquía normativa. Lo primero que vamos a tener es la ley de la universidad. La ley de la universidad es emitida precisamente por el poder legislativo del, del Estado de México. Nuestra ley vigente data de 1992. Abajo de la ley de la universidad Vamos a tener el estatuto universitario, después del estatuto universitario vamos a tener los reglamentos, los cuales van a ser ordinarios y especiales, imaginen una pirámide para que los podamos ir viendo ley, estatuto, reglamentos, ordinarios y especiales, vamos a tener acuerdos y después vamos a tener por último las disposiciones administrativas. Esta situación que expidió el Consejo General Editorial podría tener la jerarquía normativa de una disposición administrativa. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Un instrumento jerárquicamente superior que nos pudiese ayudar a vislumbrar todo este tipo de, de situaciones. Es así que nace el acuerdo por el que se establece el mandato institucional de Open Access, para el desarrollo de la universidad digital. Este acuerdo fue expedido el 16 de octubre de 2012. Me voy a permitir a leerles un extracto de este acuerdo. Y nos dice que la Universidad Autónoma del Estado de México, al reconocer el valor intrínseco del Open Access, expresa su voluntad para promover y difundir entre la comunidad universitaria su adhesión libre, voluntaria y optativa a este movimiento mundial por compartir el conocimiento sin mayores límites que aquellos que el autor considere pertinentes para el acceso, divulgación, distribución, citación y en su caso transformación de su obra. Como dicen, adhesión libre, voluntaria y optativa. Aún no teníamos esta situación de vinculación u obligatoriedad para poderlo efectuar, sin embargo, a partir de este mandato del Open Access, que es de los primeros dos que se expiden precisamente a nivel, a nivel nacional, seguimos escalando para poder salvaguardar y hacerlo obligatorio el derecho del acceso abierto. El siguiente instrumento jurídico que tuvimos en materia de, de Open Access fue el reglamento de evaluación profesional. Es del mismo año y del mismo mes, nada más que es del 30 de octubre de 2012. Prácticamente se llevan 15 días. Pero ¿qué es lo que hace el reglamento de evaluación profesional? Incorpora un capítulo referente al repositorio institucional. Ya se vuelve una política universitaria lo que es importante es que es estable, que no es una situación que va a cambiar o que alguien va a poder quitar. Ya lo positivizamos y lo volvemos como un mecanismo que va a perdurar. Que eso es lo importante, que el trabajo que se está realizando no se trunque o no cambie para, para, no este, para asegurar su continuidad. El repositorio institucional lo pueden precisamente buscar está en acceso abierto toda la normatividad en la página de la oficina del abogado general y nos marca de sus artículos del 119 al 122 el tema del repositorio institucional básicamente ellos trabajos de evaluación profesional de nivel licenciatura y trabajos de grado. Van a ser depositados y nos dice, el repositorio digital tiene por objeto organizar, archivar, preservar, salvaguardar, presentar y difundir el modo de acceso abierto, la producción intelectual resultante de la actividad académica e investigadora de la comunidad universitaria relacionada con los trabajos escritos de evaluaciones profesionales y de grado de la universidad. Entonces, nos instituye el repositorio institucional, sin embargo, únicamente nos constriñe a estos dos tipos de documentos que pueden estar inmersos. Por eso es que está en el reglamento de evaluación profesional. En form pasaron aproximadamente un poco menos de tres años para que se volviese a expedir una normatividad en materia de acceso abierto. Y precisamente... Esta normatividad fue el acuerdo por el que se crea la Oficina de Conocimiento Abierto de la Universidad Autónoma del Estado de México. La Oficina del Conocimiento Abierto viene a representar una situación muy satisfactoria y además una situación muy innovadora en el ámbito de las universidades públicas en México. Se convirtió en la primera oficina de Open Access, no existía este, algún referente precisamente a nivel nacional y es importante y por eso les hablaba de la sociedad de conocimiento y es como un paso de evolución más allá de la sociedad de la información y es ahí donde se toma precisamente la conceptualización del nombre que se da para esta dependencia universitaria ¿Cuáles son las bondades que tiene la Oficina del Conocimiento Abierto? Teníamos el mandato institucional del Open Access, el tema del repositorio institucional, pero no se había logrado avanzar en una forma homóloga. ¿Qué quiere decir? Existían esfuerzos dispersos en la universidad para poder salvaguardar ese derecho. ¿Y cuál es una de las grandes atribuciones que tiene la Oficina de Conocimiento Abierto? Precisamente establecer políticas homólogas en materia de acceso abierto. Ya existe una directriz en la universidad y, existe, y el acceso abierto se convierte en un, en un eje transversal universitario. Y además, otra, además de, lo, de la creación de la Oficina de Conocimiento Abierto de la OCA, se crea un consejo asesor en materia de acceso abierto, lo cual es muy importante, es encabezado por el señor rector, el doctor Jorge Olvera García, que precisamente ha estado muy preocupado y además muy ocupado con el tema del acceso abierto, tan es así que durante esta actual administración es que se logró la aprobación de un reglamento de, de acceso abierto con carácter ordinario. Y más adelante vamos a explicar precisamente esta, esta situación. Casi a la par de la creación de la Oficina de Conocimiento, de Oficina de Conocimiento Abierto mediante acuerdo, se da un segundo acuerdo en materia de acceso abierto, que es el acuerdo por el que la red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, comúnmente conocido como Redalic, para que sea un poquito más coloquial la plática, se desincorpora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y se transfiere a la oficina de rectoría, precisamente como el acceso abierto se coloca ya como un eje transversal dentro de la política universitaria, también se busca esta congruencia con uno de los grandes mecanismos que nosotros tenemos en materia de acceso abierto como es Redalic, en el que inclusive se da una nueva conceptualización de este mecanismo y ahora no solamente lo vemos como una, un depósito hemerográfico, un depósito de revistas digitales sino ya que se conceptualiza como un sistema de información científica en el que inclusive se pueden generar indicadores cienciométricos lo cual es muy importante precisamente para la medición de la ciencia y la comunicación de esta hasta el 29 de mayo de 2015 fue precisamente la, los acuerdos que nosotros tuvimos ¿Qué es lo que pasa con los, con los acuerdos ya lo explicamos, sí tienen una jerarquía normativa dentro del sistema jurídico universitario, pero sin embargo, como ya lo conocen, deben, existen otros, otros niveles que obligan o vinculan un poco más a nuestra comunidad a su cumplimiento. Es ahí que nació la necesidad de crear un reglamento de acceso abierto. El reglamento de, de acceso abierto... Fue aprobado en la sesión ordinaria del mes de septiembre, precisamente de este año. Fue un trabajo que se estuvo, que se estuvo realizando y les comparto gratamente que es el primer instrumento jurídico que de su tipo se expide en México. Inclusive estuvimos haciendo un estudio de derecho comparado con otras universidades a nivel Latinoamérica. Me atrevería a decir que tiene elementos deseables aún más este, amplios que los que pueden existir en otros países que son, que son pioneros en, en, en el tema ¿cuál es una de las grandes situaciones que tenemos del reglamento de acceso abierto? conceptualiza precisamente el acceso abierto como un mecanismo de salvaguarda de los derechos de acceso al conocimiento que tienen los integrantes de su comunidad, eso es muy, muy importante porque no solamente estamos hablando de un tema administrativo sino un tema de derechos humanos. Recalcar que está o que acuña precisamente todos los referentes internacionales, que sería la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las diversas declaraciones que ha realizado la sociedad científica en materia de Open Access que les hablaba de la Declaración de Budapest, la Declaración de Bethesda y la Declaración de Berlín. Entonces es muy importante precisamente que, que podamos contextualizar este tema. Pero ¿cuál es la estructura legal que tiene este Reglamento de Acceso Abierto? Nos dicen muchas palabras, nos hablan de diseminación este, científica de la información, nos hablan de recurso público, nos hablan de metadatos, nos hablan de formato abierto, pero en pocos documentos fuera de la doctrina podemos encontrar definiciones que nos den luz sobre cómo se tienen que instrumentar. Ese es uno de los primeros grandes, gran, grandes bondades que tiene este reglamento de acceso abierto, tiene un catálogo de las definiciones que son inherentes al, al tema de acceso abierto, nos va también a establecer una serie de principios que son los que van a regir el acceso abierto en la universidad, que es la gratuidad, porque recordemos, el acceso abierto es precisamente el poder consultar sin restricción, ¿no? tenemos la gratuidad, la inclusión, el libre uso, la legi legibilidad por máquinas que sean oportunos y que sean permanentes. A la paz de que lo estamos conceptualizando, reitero, como un derecho inherente a la comunidad universitaria. En el artículo 27 del Estatuto Universitario, tal vez ustedes han podido localizar que existe un catálogo de derechos universitarios. En este caso para los alumnos, en el artículo 29 lo tenemos para el personal académico y en el 31 para el personal administrativo cuando nos hablan de sus derechos y obligaciones pero este catálogo de derechos universitarios no es limitativo ni es taxativo es únicamente enunciativo y en la última de sus fracciones hablando de los tres integrantes de la comunidad universitaria según nuestra ley la comunidad universitaria se integra por personal académico, administrativo y los alumnos y si hablan de los egresados, estaríamos hablando de universitarios. Los universitarios son los tres integrantes de la comunidad, más los egresados, así nos los marca precisamente nuestra legislación. Y con este reglamento les estamos otorgando precisamente un derecho universitario adicional, que sería el poder acceder al conocimiento a través del acceso abierto. Algo muy importante y que inclusive se va más allá de la reforma que se hizo a nivel federal, a nivel federal nos habla de la información científica, de, este, informas, este, de conocimiento innovador, pero dejamos un poquito de lado el tema cultural, por ejemplo, y eso es algo que nosotros incorporamos como producto susceptible de diseminación dentro de nuestro reglamento de acceso abierto, porque obviamente tenemos las publicaciones científicas, los productos del desarrollo científico e in, y la innovación, los datos de investigación, pero también tenemos los productos culturales. Eso es algo muy, muy bueno que, que tenemos que, que resaltar, porque nosotros como universidad pública tenemos esa filosofía del humanismo. Y precisamente el ser humano para poderlo dignificar necesita de cultura también tenemos la integración del consejo asesor que ya se tenía en el reglamento de acceso abierto ahora lo trasladamos precisamente a este instrumento jerárquicamente superior para que nos señale su integración funcionamiento, atribuciones y periodicidad con las cuales se van a realizar estas sesiones algo también que es muy importante y que sí quiero este, resaltar es que el acceso abierto en la OAM no solo se garantiza a través del repositorio institucional sí es el mecanismo primigenio, es el fundamental pero también buscamos flanquear todas las perspectivas de la generación del conocimiento universitario por eso es que incluimos además del repositorio la Biblioteca de Ciencia, que la Biblioteca de Ciencia precisamente es una colección de, de libros de autores reconocidos y también inéditos, que precisamente son dictaminados. La Biblioteca Mundial de la Poesía, hablando también del aspecto cultural. El Currículum Vitae Único, que es una plataforma que permite precisamente a los investigadores, como decía el Currículum Vitae Único, dar toda esa trayectoria de investigación que tiene a través de ciertos estándares de búsqueda que, la, que realmente la optimizan, el OJS, que es un software de código abierto que nos permite realizar un proceso editorial, que nos permite realizar la revisión por, por pares y el OJS es aplicado principalmente a las publicaciones periódicas, estamos hablando de las revistas y obviamente incluimos también el tema de Redalic como otra forma, o mecanismo de diseminación de todo este tema de acceso abierto. Algo que es importante, también se incluye un apartado de datos personales, porque una de las restricciones, y son, y son muy pocas, que tenemos a esta información que es pública, son los datos personales y la propiedad intelectual que la propiedad intelectual se va a dividir en la propiedad industrial y los derechos de actor estas son las únicas dos grandes restricciones que van a existir al acceso abierto cuando se transgreden estos derechos es cuando no podemos tenerlo en acceso abierto y obviamente pues, existen ya los supuestos jurídicos datos personales no podemos difundir cualquier información que sea o que vaya a permitir la identificación de una persona y de los derechos de propiedad industrial y derechos de autor cuando podamos precisamente vulnerar temas de periodicidad o que se hayan entregado ciertos datos en forma confidencial. Aquí es importante nada más dejar puntualizado. Y otra de las restricciones que tenemos va a ser cuando se llegue a afectar la seguridad pública con la información que se vaya precisamente a difundir. Y me podrían decir cuáles podrían ser esas restricciones del derecho de autor o de la propiedad industrial que pueda tener. Por ejemplo, los temas de los embargos, de, de algunos artículos, obviamente en el cual va a existir ya un acuerdo de voluntades previo en el cual nos dice que durante cierto periodo se va a tener la exclusividad, por llamarlo de alguna forma, de esa, de esa obra. Pero realmente son muy pocos los, los temas de restricción que precisamente se tienen, porque los trabajos de investigación que son realizados obviamente para que puedan ser aprobados y si reciban esos recursos públicos, algo que se me había olvidado, el recurso público no es solamente el dinero, también es la infraestructura pública que se utiliza para generarlo. Tal vez yo hice mi tesis, estoy este, estudiando la maestría, estoy haciendo mi tesis de grado, no me dieron financiamiento, pero sí utilicé los laboratorios de mi universidad, sí, y utilicé infraestructura, computadoras, entonces eso también es susceptible de acceso abierto. Entonces, a grandes rasgos son precisamente los apartados que en materia de, de acceso abierto van a, van a encontrar en este reglamento. Muy pronto ya va a salir la Gaceta Universitaria en la cual sale publicado el Reglamento de Acceso Abierto, Esto es parte de un proceso legislativo, entonces ya lo podrán también encontrar precisamente en la red para que lo puedan, lo puedan consultar. Y agradezco su atención y este, damos paso ahora. Muchas gracias Primero agradecer Y fue como tener Wikipedia el derecho <risa> sabe, claro, entonces, de todo de todo Entonces muchas gracias Me gustaría que si les parece bien Podamos iniciar la sesión de preguntas Y entonces levanten libremente la mano Y pues si la cámara nos sigue para allá Para que podamos elaborar las, las preguntas Entonces que guste Adelante bueno, yo creo que es como el último tema que, que se tocó eh, Bueno, ¿cuáles otras universidades aparte de la OANX cuentan con este tipo de reglamentos de acceso abierto? ¿Somos la única? Actualmente a nivel nacional somos la única universidad que tiene un reglamento de acceso abierto con carácter ordinario Eso es muy importante porque es después del estatuto universitario tendría la máxima jerarquía normativa existen otras universidades como la Nueva Nuevo León que tienen también un mandato de, de open access pero somos la única a nivel nacional que tiene este instrumento jurídico Además, sí. ¿Alguien eh, Este reglamento de acceso abierto ¿en qué mes se publicó? Dice que es en, el, en este año ¿no? Pero es ¿qué mes? Como les comentaba Existe, nosotros como universidad tenemos esta facultad de autonormarnos y precisamente esa facultad de autonormación, ese proceso legislativo, tiene ciertas reglas que están comprendidas en el estatuto universitario, precisamente a partir del artículo décimo. En este caso, como es un reglamento de carácter ordinario, tiene que seguir un proceso legislativo rígido. En este caso, existió la propuesta, su Puesta a consideración del Consejo Universitario, existe, como sabrán, el Consejo Universitario, que es la, el máximo órgano de autoridad de la OAM, funciona a través de comisiones. Una de sus comisiones, que tiene con carácter permanente, porque hay carácter permanente y especiales, es la de legislación universitaria y una especial es la del programa legislativo. Estas dos comisiones realizaron el análisis de la viabilidad de este reglamento, consideraron que era procedente que se pudiese aprobar por el Consejo Universitario y se aprobó en la sesión ordinaria del mes de septiembre de este año. Lo que está en proceso es su publicación en la Gaceta Universitaria, que es mensual, entonces probablemente estará saliendo en la Gaceta del mes de octubre. ¿Qué pasa cuando, cuando hay colaboración con la Universidad de Europa? Otra, otra institución, el, el, el, el, el producto puede seguirse publicando en, en, en el repositorio de instituciones. Hablamos de ya sea instituciones públicas o, o privadas, me imagino. Uh -huh, si sí. Sí, hay esto, como les decía, viene de una reforma que se realizó a nivel federal. Si estamos haciendo la colaboración entre instituciones públicas. No le veo ningún problema porque todos vamos a estar obligados precisamente a hacer pública estos resultados de la investigación que se realice. Aquí lo que es este, importante este, mencionar serían los derechos de autor, porque se tiene que reconocer a las personas y de la institución que, que provienen, que, que sería una situación, una situación importante. Y otra situación, cuando se realizan ciertos co colaboración con otro tipo de instituciones... Existen instrumentos jurídicos que se firman, ciertos convenios de colaboración en el cual se establecen las pautas precisamente de derechos de autor, de propiedad intelectual, en este caso de, de open access. Nosotros estamos este, solicitando como una política universitaria que todo lo que se genere por la universidad pueda estar en acceso abierto. ¿Alguien más? Se mencionó que el reglamento de evaluación profesional en los artículos 119 a 122 se vuelve obligatorio el depósito en el repositorio institucional y una de las restricciones que aparecen en el reglamento sería la aparición de datos personales y el resguardo de propiedad intelectual que pudiera ser industrial o de autor. ¿Cómo se podría instrumentar? ¿Cuál sería la forma de instrumentar? Ya en el documento o en el trabajo terminal de evaluación profesional de los egresados la forma para contactar al autor porque aquí menciona que no deben aparecer los, los datos personales cuál sería la forma de instrumentar la forma para contactar al autor de cierto trabajo que una vez que lo revise el público en general cualquier persona de la sociedad pueda tener la forma de contactar al autor yo puedo pensar en investigaciones médicas que alguna persona se interese, ¿cómo hacer la vinculación para contactar con el autor del producto? Okay. El tema de datos personales es un tema técnico, jurídicamente es muy técnico. El nombre por sí solo no, se va, no va a constituir una violación a, a, a los datos personales. Máxime que el procedimiento para la publicación en el repositorio institucional de estos trabajos de evaluación profesional ya está normado existe una carta que se tiene que firmar de autorización para poderlo seguir. ahora bien, regresamos al tema el nombre como tal sí es un dato personal pero no va a ser identificable a la persona si yo pongo el dato personal, de la, el nombre de la persona, y pongo su número telefónico, o pongo su correo electrónico, es ahí donde empiezo en el tema jurídico de la protección de los datos personales. La forma en la que los datos personales pueden ser difundidos es que el autor los autorice. Pero sin embargo, el ponerlo tal cual solo, no. La definición legal nos dice que son aquellos datos que hacen identificable a la persona. Por ejemplo, si yo sub, sub, hiciera un trabajo de genética y, y pusieran en estadística y porcentajes, la genética inclusive es un dato personal de tipo sensible porque sí me es identificable. Pero si yo pongo estadística y pongo el 80% de la muestra tuvo tal situación, el 20% y demás, no son datos personales, pero si pongo... Que Juan Pérez López tuvo esta situación genética, ese es un dato personal que no puede ser difundido. Entonces sí es muy importante que se realice el análisis porque les reitero, sí, los datos personales sí son muy técnicos. Y me parece que el repositorio institucional está haciendo el tema de los metadatos. ¿no? Para para poderlo realizar, y también esa es una de las funciones que tiene la Oficina de Conocimiento Abierto, que es ser un, ser un enlace también hacia el exterior. Y tenemos algunos algunos casos ya de que, que, que han precisamente funcionado de esa forma con, con universidades, inclusive de Australia. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Adriana y después. Bueno. Yo tengo una pregunta en cuestión de las tesis. Cuando haces una colaboración con dos o tres personas, pero si alguna de ellas no está como 100% seguro que lo quiere tener en el, en el repositorio, la que nuestras investigaciones pues estén ahí. Okay. Si bien esta situación eh, reviste un carácter de vinculante, existe un grado de obligatoriedad para realizarlo, una negativa, como estamos hablando ya aquí de una fuente legal, una negativa tendrá que tener una justificación. Y para ello se tendrán que exponer las causas para poderlas valorar, para fundamentar y motivar a la luz de la legislación internacional, federal, estatal y universitaria, la procedencia de ¿Qué tal si estamos nosotros proponiendo algún tema, por ejemplo, que pueda patentarse o que esté susceptible de secreto industrial? lo podemos hacer valer de esa forma y tendrá que prosperar porque la ley lo, lo establece entonces todo lo todo lo que nosotros estemos en este caso dejando de hacer tiene que tener una fundamentación legal. Moni, ¿me El reglamento es permanente o bueno tiene alguna vigencia alguna actualización tiempo de después. Okay. Los instrumentos jurídicos, en este caso el reglamento con carácter ordinario no tiene una, una vigencia, Las son, son vigentes a partir en este caso de su publicación en la Gaceta Universitaria, ahí iniciaría su vigencia, no obstante no tiene un periodo de término, que me imagino que es a lo que nos referimos. Legalmente no existe una medida que podamos establecer de cuándo sea necesario actualizar un reglamento. Será necesario actualizar lo que en el acto legal conocemos como reformas cuando exista una necesidad institucional para poderlo realizar. Es decir, si, ejemplo, si existiese una nueva disposición a nivel federal que nos obligara, por ejemplo incorporar a, además del repositorio institucional, algún otro mecanismo, habría la necesidad de incluirlo que sería una reforma por adición dentro del reglamento ordinario pero si no existe esto lo podemos seguir este, bajo este orden. ¿Qué es lo que pasa con este diseño legal? Las leyes decimos entre más generales son más perfectas nosotros establecemos principios fundamentales que van a regir el open access y da la posibilidad de que, por ejemplo, a través del Consejo Asesor, se dictaminen ciertos temas como políticas en materia de open access, manuales, que son y luego contienen los elementos técnicos que son los que van cambiando. Pero como ya nos da la posibilidad el reglamento de poderlos emitir a través de otros, otras dependencias administrativas, no es necesario precisamente su reforma. Entonces, depende de las necesidades que vayamos teniendo institucionales y legales. Gracias. Había alguna pregunta? ¿Sí? ¿Dos más les parece para que podamos hablar? Bueno, ¿Sí? a mí me gustaría saber cuál sería su punto de vista. ¿Hacia dónde se vislumbra el impacto a nivel nacional y América Latina del reglamento de acceso abierto? considerando que es la primera universidad orgullosamente que presenta este reglamento. El impacto que tendrá es que nos vamos a convertir en el referente. Cuando nosotros como, como entidades públicas realizamos algún reglamento, lo primero que se hace en la técnica legislativa, en la técnica jurídica, es realizar un estudio de derecho comparado buscamos el estado de, del arte, lo que es el marco teórico conceptual, que muchos de ustedes ya, ya conocen, y precisamente vamos a ver qué es lo que existe. Y ese es el impacto que vamos a tener. Ofrecer a la sociedad un instrumento jurídico garantista, un instrumento jurídico que tiene elementos deseables de corte internacional y nacional, y obviamente no, además, inmiscuimos este tipo de concepciones como les hablaba de la doble vía, tanto del derecho que, te, que tenemos de acceder a esa información como el derecho de nuestros investigadores de realizar y, y participar precisamente en esta generación, en esta construcción del conocimiento científico ¿Una más? ¿No? Ahí. Bien, pues entonces no nos restamos que agradecer a la maestra... Eva, eh, bueno, realmente sí, dice, una conferencia, fue pues muy clara, creo que nos llevó de temas muy, muy generales para comprender que este no es un acto improvisado, sino más bien que obedece a una dinámica, a una lógica que nos permite darle eh, eso soporte y confiabilidad a las acciones que en torno a la incorporación de protocolos de acceso abierto estamos haciendo al interior de la universidad. Entonces, a nombre de la Rectoría, a través de la Oficina de Conocimiento Abierto, pues nos permitimos entregarle a la maestra una constancia por su participación y agradecerle a nombre de toda la institución que nos da claridad en los asuntos legales. Muchas gracias.